Buenas tardes a todos, bienvenidos a la 15 edición de este encuentro latinoamericano. Eh, mi nombre es Pablo Gómez. Eh, bueno, ya tenemos a, a todos los expositores que van a exponer en esta charla de hoy. Les recuerdo cuál es el título, se llama Diseño Social, Impacto Positivo para la Calidad de Vida. Eh, los expositores tienen 12 minutos cada uno. Eh, son ocho los expositores, estamos esperando que, que se conecte uno más, eh, pero vamos a ir dando comienzo, ya que, son, eh, ya que son los expositores y son muy ricas las charlas, así que quédense en la ahí en sus casas. Eh, les invito a los, a los participantes que vayan eh, buscando la información de cada uno de los expositores en el, en el login de www.palermo.edu barra encuentro, ahí con el título... De, de, de la comisión, más el, más el nombre del expositor, ya van a encontrar ahí todo el material y acoplarlo a las charlas que van a dar ahora en unos segundos. Sumamos al plantel a Yadira Salas, ahí ya te estoy viendo que estás por ahí, Yadira. Sí, ¿cómo estás? ¿Me oyes? Te escucho, sí, aún no te estoy viendo todavía. A ahora ver, creo ahí, que sí. Sí, ahí te estoy viendo. Hola, Javira. ¿Cómo estás? Hola. Bueno, te dejo en tus 12 minutos. Puedes comenzar. Muchas gracias. Bueno, inicio esta disertación con el que intenta lo absurdo, conquista lo imposible. Esta frase adaptada de Unamuno de Einstein que ha sido parte de mi firma por años. Los saludo desde Lima y comparto con ustedes la dicha y la felicidad de poder estar en el Encuentro Latinoamericano de Diseño de la Universidad de Palermo. Yo soy Yadira Salas, cuento con pregrados en diseño gráfico y comunicación social, mención de desarrollo social de la Católica Cecilia Costa, con expertos en formación y learning de la Universidad de Nebrija con un máster en Big Data en Business Intelligence de la Universidad de Isabel I y experta en tecnopedagogía, medios digitales y e-commerce de la Fundación Actualización Tecnológica de Latinoamérica, mejor conocida como FATLA. Actualmente soy consultora de educación permanente en el Organismo Andino de Salud en Lima, aunque soy venezolana y estoy ahorita residenciada en Lima. Bueno, tengo 13 años en el mundo del diseño gráfico, de la comunicación, de la salud y de la educación. Y son las pasiones que obviamente me llevaron a materializar esta propuesta que hoy les quiero compartir con ustedes. Ahora bien... ¿Cómo se realizó este producto interactivo de aprendizaje que hoy les quiero compartir? Bueno, primero, eh, estamos en este 2020 con una pandemia que nos sorprendió a todos y obviamente nos está enseñando a adaptarnos, a relacionarnos y a comunicarnos. Sin embargo, las enfermedades y las epidemias siempre han existido y es hoy día que valoramos y le damos la importancia a la prevención. Obviamente, este proyecto nació en el, dos, en el 2015, cuando en Venezuela al identificar una población tan vulnerable y a la vez tan influyente en los cambios del imaginario social como son los niños, niñas y adolescentes, que además de ser el presente, son esa generación Z que no se queda solo con textos, que aprende, asimila con videos, con juegos, con colores, con imágenes, con contenido y con interactividad. Por eso hoy quiero compartirles el producto multimedia interactivo para la prevención de enfermedades emergentes. Este producto, ¿cuál fue la finalidad? Pues su finalidad fue informar sobre la problemática de salud pública y cómo los escolares, desde sus espacios, llámense estos escuelas y hogar, pueden colaborar en la prevención y en la promoción de la fiebre chikungunya y el dengue. Bueno, el punto de partida de esta propuesta, eh, según Hofstadter y Bartolomé, ellos sostienen que lo multimedia y lo interactivo pueden informar y además formar. Así que posibilitando esto, un espacio para el aprendizaje. Pero de cualquier forma, el aprendizaje se produce no por el propio diseño del programa, sino por el diseño de la utilización que se hace del mismo. Eso es importantísimo tenerlo presente en cualquier propuesta de este tipo. Así que, haciendo uso de las TIC en esta propuesta, se consideraron varios aspectos importantes para justamente llevarlo a lo multimedia, como fueron la motivación, los sujetos del aprendizaje, el conocimiento de los destinatarios, que eran nuestros niños, niñas y adolescentes, la organización y la adecuación de los contenidos, las diferencias individuales, y lo más importante, el contexto, para que sea lo más real posible y pueda ser aplicado en cualquier lugar. El dengue y la fiebre chikungunya constituyen uno de los problemas de la salud pública que desde hace muchas décadas prevalece en Latinoamérica y se profundizó en la población venezolana. Las cifras epidemiológicas para esa fecha alertaban sobre una problemática existente que meritaba atenderse desde todas las aristas. Así que estas enfermedades debían ser tratadas en el nivel médico o en el nivel sanitario a través de el control integrado, que eso en, se llama en, en ese lenguaje el saneamiento ambiental, el control biológico, entre otros. Sin embargo... La, previa, ...la prevención debe ser realizada desde muchos espacios... ...y estos son educativos, comunicacionales, sociales y familiares... ...y es en este punto que la comunicación juega un papel muy importante... ...en la sociedad de hoy y la salud es uno de los ejes principales... ...en esta sociedad, bueno, dicho todo este contexto... ...de este producto multimedia presentado bajo el enfoque de la salud pública... ...como le señala la carta de Ottawa que juega un rol trascendental... ...en la modificación de la conducta individual mediante intervenciones orientadas hacia la comunidad y cómo la comunicación puede afectar positiva o negativamente a la salud de las personas, sea en lo personal o en lo social, del mismo modo que también el estado de salud influye en la comunicación y lo estamos viendo actualmente en esta pandemia que estamos viviendo. De estos paradigmas de la promoción de la salud, obviamente se derivan importantes estrategias, y una de ellas, que es en la que me enfoqué, es la comunicación en salud, que constituye un elemento fundamental para fortalecer los esfuerzos destinados a mejorar la salud pública de las personas y de las poblaciones. Bueno, con este marco teórico, el producto multimedia interactivo tuvo la intención de informar sobre problemáticas de salud pública, y se fundamentó en que los materiales interactivos dinámicos atienden y dan respuesta a esos canales de percepción del usuario, que son lo visual, lo auditivo y lo kinestésico, y permiten obviamente al sujeto sumirse en un ambiente de aprendizaje público, y motivante, y es lo que estábamos buscando, en el cual se estimulan todos los tipos de inteligencia que tengan desarrolladas en diferente medida cada uno de estos niños, niñas y adolescentes. Pues bien, este producto multimedia permitió recopilar la opinión de niños, niñas y adolescentes y además medir el fenómeno desde lo cotidiano del quehacer de cada uno de ellos, de su propia vida social dentro de la comunidad y de su escuela, permitiendo además interpretar la percepción de ellos, que es algo que muchas veces y creo que muy pocas veces tomamos en consideración y también pudimos detectar las habilidades y pusimos a relevancia lo que era la observación, la memoria y la orientación. Pues una de las características de este producto multimedia importante que quiero traer y compartir ahorita es que fue enmarcado como un recurso digital, con una interfaz gráfica que permitiera extender los ambientes de aprendizaje y de enseñanza y que además puedan ser reutilizados, y esa palabra la quiero manifestar y, y recalcar aquí muchas veces, porque esto nos, nos permitiría ampliar la difusión de contenidos dirigidos a niños, niños, escolares y adolescentes. Otro tip que es preciso resaltar y lo quiero llevar a la parte de la interfaz gráfica fue que se realizó una configuración de los colores llamativos a la vista, considerando que las imágenes y los dibujos ejercen un poder sobre los receptores y es la principal herramienta narrativa que cualquier comunicador social y diseñador gráfico poseemos. Obviamente, todo esto enmarcado en ese enfoque holístico y en el cumplimiento del conocimiento del desarrollo social. Bueno, esta concepción del desarrollo social nos facilitó la interpretación de los contenidos y permitió además adecuarlo a un vocabulario ideal para el público meta, que eran nuestros niños, niñas y adolescentes, y por ende poder transmitir sus ideas proyectivas y creativas. Con respecto a la forma de los objetos visuales que presentamos, ellos correspondían a los contenidos presentes que teníamos en la propuesta y que además estaban elaborados en un lenguaje sencillo y bien dinámico. Otro punto importante que es preciso resaltar en este tipo de propuestas es el uso de la psicología del color. En este tipo de materiales, pues ayuda muchísimo y aporta impacto en el desarrollo y en el almacenamiento de información en el cerebro. Con relación a la interactividad, esta fue planteada para que los escolares, niños y niñas, establecieran una comunicación con los objetos hiper hipertextuales presentes en cada interfaz gráfica de una manera muy homogénea. Otro plus adicional que se encontraba dentro de esta propuesta es que este producto multimedia dispone de un espacio lúdico porque cuenta con un videojuego llamado Pueblo Quitangas, enemigo silencioso. Este juego fue elaborado en el 2015 por el Ministerio de Salud de Costa Rica y la OPS, Organización Panamericana de la Salud, sin restricciones de derecho de autor y su intención es generar conciencia en los juegos sobre el dengue cómo evitar su proliferación. Ejemplo de que se están haciendo cosas buenas en la región. Además, también cuenta con un expo audiovisual sobre las prevenciones que se deben tener para combatir al mosquito que transmite el virus. En este caso, para el dengue y el chikungunya. Eh, otra cosa que también quiero traer acá es la ruta... ...que me funcionó en este caso para desarrollar el producto multimedia. Y puedo resumirlo de una manera muy breve, pero que sea bien útil para todos. Y primero fue la adaptación de los contenidos técnicos medicalizados... ...a un lenguaje factible para el público meta que son nuestros niños, niñas y adolescentes. Segundo, la elaboración de bocetos de la interfaz gráfica. Tercero fue la elaboración y el establecimiento de un mapa de navegación. Eh, cuarto la elaboración y el diseño de un storyboard de la estructura general eh, correspondiera y, y además nos facilitara visualizar cada espacio, el contenido y por supuesto la interactividad que íbamos a, a facilitar allí. Quinto, que además fuese validado por expertos, o sea, en este caso se contaron con cuatro expertos de manera ad honorem, o sea, este proyecto inició desde cero como un, una cosa ya visualizada y siempre fue así hasta que al final se terminó de consolidar y por eso estos cuatro expertos de manera ad honorem, cada uno en su área de competencia nos apoyó y ellos fueron un diseñador gráfico, un ingeniero de sistemas, eh, un epidemiólogo y un comunicador social. Claro está que, aunque yo sea diseñador gráfico y comunicador social, y yo presenté la propuesta, necesitaba o la visión y la opinión de otro par para poderlo validar. Sexto, prueba piloto con público final. En este caso son los niños, niñas y adolescentes. Y esta prueba contó con la participación de 15 estudiantes entre edades comprendidas entre 7 y 15 años. Y para validar esta información, se aplicó una estrategia de grupo focal. Eh, séptimo, el acompañamiento y seguimiento, obviamente cuando se realizó la, la, la, la, la actividad del grupo focal, estuvieron presentes los profesores y las profesoras de este grupo de niños, por eso a través de los mismos profesores y profesoras se logró evidenciar el comportamiento y las maneras de actuar de los niños y niñas y adolescentes con sus familiares y con su entorno, porque los niños corregían los malos hábitos de los adultos, padres y de su misma edad. Una anécdota bien rápida que puedo traer en este, en este punto, es que cuando estábamos haciendo la prueba, en el momento que ingresaron todos los niños, los 15 niños, eh, de alguna manera, como era la que dirigía el grupo, les pregunté que si ellos sabían que era el dengue y que era el chikungunya, uno solamente, un niño de 15 años, levantó la mano, y dijo que su mamá tenía chikungunya y ya no quiso opinar. Luego, además de una hora que se habían dejado a los niños con las computadoras, que revisaran, que interactuaran, que jugaran, que inicié la dinámica del grupo focal, que rompimos el hielo, que empezamos a conversar tranquilamente, les vuelvo, a preguntar, les vuelvo a hacer la misma preguntas y me sorprendió que un niño de 7 y otro de 8 años fueron los que respondieron. Uno de ellos dijo, yo creo que mi mamá tiene chikungunya porque mi mamá le duele el cuerpo y tiene muchas pepitas en el cuerpo. Y ella me dijo que está enferma. Y otro niño me dijo, en mi casa los potes de agua siempre están destapados. Eso es una, una buena imagen de que los niños están tomando conciencia nada más, con tener interacción, con revisar y además con dejarlo. Lo importante es acompañarlos. Octavo y por último de esta propuesta fue revisar, corregir y presentar a las autoridades estadales para su implementación. Eh, otra cosa que es necesario considerar en este tipo de proyectos es la intersectorialidad y la sostenibilidad. Fíjense que en este caso, este producto fue elaborado en un espacio de la salud, porque es comunicación en salud. Luego, eh, el autor en este caso que fui yo, lo presenté en Ciencia y Tecnología, estos lo aprobaron y a la vez le dieron el aval para que fuese implementado en el Ministerio de Educación. Por eso, una cosa que quiero compartir con ustedes es que tenemos que romper esas barreras invisibles y reconocer que tenemos cabida en todas las áreas. Eh, como resultados interesantes que quiero resaltar de, de esta propuesta es que fue implementado en el Instituto de Altos Estudios de Salud Pública eh, desde su perfeccionamiento, claro está, y luego fue presentado en el programa Estímulo Investigador. Eh, ya voy a culminar rapidito. este. Entre las metas que se alcanzó, obviamente fue que se promovieron espacios formativos y reflexivos destinados a diversas instituciones de salud, se generaron cambios en el imaginario social, además se demostró una vez más que la comunicación y la salud están estrechamente vinculadas y este puede abordar desde cualquier área y van a tener un acceso y un impacto en todas las partes. Así que los invito a buscar personas que tengan ganas de cambiar algo. A nuestro alrededor siempre tenemos muchas aplicaciones, herramientas y estrategias que funcionan. Tomen lo bueno de cada cosa y búsquenle sentido, hagan el cambio. Nuestra región necesita paso para esta nueva generación ávida de conocimiento, seamos parte de las soluciones y demostremos que los diseñadores y los comunicadores hacemos y creamos con sentido de cambio, con sentido de unidad. Esa mirada interdisciplinaria que podemos hacer entre el diseño, el aprendizaje y las nuevas maneras de interrelacionarse con lo que sucede en nuestro entorno. Como diseñadores tenemos el potencial de llevar el concepto inicial a cualquier otro nivel. Así que pongo en la mesa este proyecto como mi, como mi grano de arena que puede ser adaptado y reutilizado para la actual pandemia, considerando que muchos países lo incluyeron al COVID-19 en sus currículos escolares. Y para culminar, el progreso es imposible sin cambio. Y aquellos que no pueden cambiar de opinión no pueden cambiar nada. Lo que necesitamos es más gente que se especializa en lo imposible. Gracias. Gracias a vos, Adira. Eh, la verdad que es interesante... Eh... Sobre todo de aplicar el diseño a la forma de comunicación, ¿no? para, para prevenir estas enfermedades, como, como contabas. Eh, la verdad que es muy lindo estudio y quédate, quédate con nosotros hasta el final. Eh, te invito a que, a que compartas tus datos, tus redes, tus contactos en el chat. También invito a, a todos los, los integrantes del panel en que vayan realizando preguntas entre sí, porque en realidad estamos estamos todos conectados con lo mismo con la discusión eh, sí. con la, aportar el diseño a la prevención de enfermedades este, así que me parece muy rico aprovechar este, ya que están todos trabajando en la misma eh, invito también